Por años en Google Maps se han encontrado cosas extrañas. La más reciente que se ha viralizado nos viene desde Inglaterra y nos muestra a una persona de barba, robusta, con camiseta roja, una billetera en la mano y con un tono de piel bastante peculiar. Sí, como lo pueden ver, de color verde. Esta captura ha dado mucho que pensar entre los usuarios de internet, más aún porque se han obtenido fotogramas desde diferentes ángulos, es decir, no se trata de algún tipo de engaño o edición. Pero entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cuál es la verdad detrás de este extraño sujeto? Hoy trataremos de descubrirlo. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Como pueden imaginarse entre los cientos de comentarios de los internautas, sobresale el que pudiera tratarse de un extraterrestre, familiarizados con la idea de los marcianos verdes, un concepto que ya está instalado en el imaginario social, por las referencias que tenemos de estos en la ciencia ficción, donde la mayoría de veces los seres venidos del espacio o de algún lugar indeterminado son de color verde. Dicha representación viene desde la mitología ...con los famosos duendes o las criaturas llamadas elementales. Todas eran verdes, indicando inicialmente que provenían de la naturaleza. Pero una historia que quedó escrita en la era medieval... ...fue el extraño caso de los niños verdes de Walpit. Dos niños que aparecieron en una cueva completamente desnudos de color verde... ...y hablando un idioma desconocido. Cuando por fin pudieron comunicarse, mencionaron que venían de un planeta sin sol. Este evento también en Inglaterra tuvo lugar en el año 1100. En tiempos actuales, el ideal de los extraterrestres cambió al de los grises, humanoides con grandes ojos, cabezas desproporcionadas al delgado cuerpo que tienen y de coloración pálida. Sin embargo, señalar a este individuo como un extraterrestre o ser elemental, como lo han mencionado en redes sociales, me parece que es muy aventurado. ¿Qué hay que decir con respecto a estas fotografías? Bueno, en realidad es que no son falsas, simplemente se han malinterpretado. Si observamos bien esta fotografía, podemos notar que el tipo lo que va portando puede ser una máscara. Y esto se corrobora fácilmente, no solo viendo sus rasgos faciales, sino observando con detenimiento sus manos y cuello que, oh sorpresa, conservan el tono natural de su piel. ¿Qué significaría esto? Que no es ninguna persona con tono de piel verde, sino que porta algo en el rostro. En estas imágenes podemos ver claramente el color carne en sus manos y cuello. En las publicaciones refieren que esta fotografía fue tomada en abril del año en curso, pero fue descubierta hasta ahora, gracias a que alguien estaba navegando en el modo de Street View de Google, en búsqueda de un lugar adecuado para aparcar su vehículo. Si nos remitimos al link el cual apunta a 65 Summer Row Birmingham B3 en el Reino Unido, podremos corroborarlo. Y a pesar de que al día de hoy el rostro del individuo ya fue un poco más desenfocado, lo que sí es seguro es que para nada se trata de otro caso de coloración cutánea como la que experimentó en el 2007 el ciudadano norteamericano Paul Carson quien progresivamente vio cómo su piel se tornaba de una extraña tonalidad azul, debido al uso de un brebaje hecho a base de plata coloidal por automedicarse, el cual se llevó el título de papá pitufo. Ni mucho menos remitiéndonos al caso de aquel gatito verde que se paseaba por las calles de Bulgaria y que asustó a unos cuantos incautos. Al mostrarse con ese color, el cual simplemente estaba así porque dormía en el interior de una lata de pintura. Finalmente no es Shrek ni un reptiliano ni extraterrestre. Simplemente es alguien que por alguna razón tenía puesta una máscara. En mi investigación encontré una bastante parecida, juzguen ustedes. Esta en particular es una media máscara de orco, que sí, las venden tanto completas como media cara o antifaz. Aquí tenemos la comparación de la máscara y el rostro del individuo. Como podemos notar las facciones de la máscara son muy similares a las que podemos ver en las capturas de pantalla aunque el rostro del hombre se vea un tanto desenfocado. Me parece que en las cejas y nariz es mucho más evidente los rasgos exagerados que sobresalen de un rostro que pudiera ser normal. Por lo tanto, con esta teoría, me parece que podemos deducir la verdad de este caso sobrenatural que ha llamado la atención de los internautas. ¿Ustedes qué opinan? Comparte el video, déjame tus comentarios, sígueme en mi Instagram y Facebook, y nos vemos en el siguiente video para revelar muchos más misterios.